Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a este nuevo webinar, de la serie de webinars que estamos, estamos viendo en estos últimos martes y jueves. Espero que bueno que me escuchéis bien, el audio todo correcto, estáis viendo también ya la presentación compartida en, en pantalla. Y bueno, como siempre, hay muchísimas gracias a todos los que estáis presentes, y los que me estáis dando el feedback de que está todo bien. Eh, como hacemos siempre, vamos a dar un par de minutillos, dos o tres minutillos de, de cortesía por si hay alguien más que se quiera conectar y esté, y esté a puntito a entrar y comenzamos en breve, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias a todos ¿eh? por estar ahí. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a, este, bienvenido a, a este nuevo webinar del bloque 1, el cual terminamos ya con el webinar de, de hoy. Han sido tres webinars con este, en el que hemos estado hablando sobre gobierno y gestión de la ciberseguridad. Y acabamos este, este bloque o esta serie primera hablando sobre eh, ciberseguridad industrial, que creo que también es, es un tema que estaría dentro ¿no? de lo que es el gobierno y la gestión, en este caso en entornos industriales. Yo creo que también tiene una importancia bastante importante, valga la redundancia, tiene también eh, mucho que ver ahora con los últimos incidentes que se están viendo, ¿no? ya no solamente en el entorno eh, IT puro, sino que también en el entorno industrial también se está viendo muchísimo. Entonces, creo que, que era importante también eh, incluir un contenido un webinar de, de este tipo y ya en el bloque en el bloque 2 en la siguiente serie de webinars también tres como ha comentado aquí el compañero sobre inteligencia en amenaza y tenéis el enlace ahí para registraros eh, trataremos sobre otra perspectiva hemos venido hablando de amenaza en estos tres webinars eh, seguiremos hablando de amenaza, en este caso vamos a aplicar también lo que es la inteligencia para conocerla en profundidad y que esa eh, gestión de riesgo que hagamos desde el punto de vista de la evaluación pues sea todavía mucho más eh, eficaz, mucho más real, ¿no? Por esa... Ese análisis avanzado, esa, esa inteligencia que vamos a aplicar en lo, la amenaza, ¿no? Que nos pueden de alguna forma, poner en peligro nuestro, nuestro sistema de, de información y de operación. Pues bien, sin más, vamos a, a comenzar. Como siempre, eh, voy a minimizar esto. Como siempre, pues nada, pongo aquí un pequeño índice de lo que vamos a ver en el día de hoy. Haremos una introducción a la ciberseguridad industrial, hablaremos de riesgo y de amenaza en este tipo de, de entorno y eh, acabaremos este primer, esta primera sección hablando sobre el paradigma ITOT. ¿Vale? El siguiente la siguiente sección hablaremos sobre el sistema de gestión de ciberseguridad industrial, un SGCI. Igual que hemos hablado de, en estos dos webinars anteriores de un SGCI, SI, en este caso vamos a hablar sobre, eh, sobre ciberseguridad industrial, un SGCI. Eh, vamos a hablar también de lo que son la gestión de riesgo en entorno OT, que vais a ver donde hay mucha similitud también a la hora de gestionar riesgo en un entorno puramente de, de IT, de tecnología de información. Y como no podía ser de otra forma, ya que en webinars anteriores Hemos hablado del estándar, digamos, para la gestión de la seguridad de información, como es ISO 27001. Aquí vamos a hablar de la normativa S99, o también conocida como ISA-IX 62443. Hablaremos de los niveles de seguridad que ahí se establecen y, finalmente, para terminar ya este webinar, hablaremos de lo que son los requisitos fundamentales de seguridad. Digamos que son las contramedidas, ¿no? Que nosotros podemos... Eh, implantar en un entorno industrial para gestionar los riesgos. Como siempre, tendremos una, una duración estimada, en este caso quizás sea un poquito más corto, unos 80 minutos, no creo que llegue a 90 minutos y luego dejaremos en, en un rato para que podáis eh, trasladarnos cualquier tipo de Pregunta, consulta, cualquier comentario que queráis hacer en el chat y, eh, e intentaré ¿no? el poder eh, responder. Pues encima vamos a comenzar y como he dicho antes, comenzamos con esta sección que hablaremos sobre Industria 4.0, Diego y amenaza y el paradigma de ITOT. Bueno, en primer lugar, este paradigma de ITOT lo que viene a decir es que a día de hoy en los entornos industriales, es muy difícil ya separar lo que son las redes IT o lo que son los activos IT de lo que son las redes OT, ya que la tendencia es la integración ¿no? de estas redes, es que cada vez hay una mayor convergencia entre estas redes. Como ya os podéis imaginar, en el momento que nosotros una red OT, OT viene de tecnología de la operación, en el momento que nosotros una red OT la conectamos con la red IT y esta a su vez está conectada, por ejemplo, a internet, lo que estamos haciendo de alguna forma es eh, extendiendo ¿no? Ese, esa superficie de ataque de, del entorno OT que inicialmente era mínimo, por no decir prácticamente nulo, si estaba totalmente aislado y solamente podía tener como amenaza de, como uh, agentes ¿no? de, de amenazas, solamente podía tener aquellas amenazas eh, internas o, o que pudieran físicamente eh, manipular, por ejemplo, lo que son los elementos de, de, de la industria OT o del entorno OT, mejor dicho. En el momento de nosotros le damos esa capacidad de conectividad de IT por lo que estamos haciendo, si esa misma red, a su vez, está conectada a Internet, pues bueno, yo creo que todos estáis entendiendo, estáis viendo cuál puede ser el flujo ¿no? de, esa, de esa amenaza. ¿no? Y creo que esa es la tendencia que estamos hacia donde vamos y, y eso es lo que está dando lugar también a que bueno, la ciberseguridad industrial, no de ahora, ¿eh? desde hace ya unos cuantos de años, pues esté, teniendo, esté tomando una, una gran importancia ¿no? dentro del propio ámbito de la ciberseguridad. Y todo ello viene porque, bueno, estamos ya en la industria 4.0, ¿no? Hemos pasado por estas tres primeras, donde, bueno, digamos que lo, la, las claves eran la mecanización, la electricidad, luego ya la incorporación de la informática y estamos ahora en, el, en esta fase, ¿no? De digitalización, donde, bueno, no solamente es esa conectividad, digamos, de OT con IT, que eso ya, digamos que de alguna forma ya se vio en la tercera generación o en, en la tercera revolución, ¿no? Y en esta cuarta... Lo que sí estamos viendo son bueno, pues que ya se están introduciendo otro tipo de elementos, como puede ser el Internet de las Cosas, ¿no? el, el IoT o el... el... Eh, el IoT que viene a decir el internet de las cosas pero en el ámbito industrial como puede ser sensores por ejemplo y entonces bueno la cosa cambia muchísimo porque al final eso aporta desde el punto de vista de productivo desde el punto de vista de automatización y de mejora de los procesos de producción pues son muchas las ventajas que aportan pero como podéis imaginar y como ya vimos en las primeras diapositivas de, de la prim del primer webinar pues, toda tecnología de la información al final trae consigo una serie de, de riesgos de forma nativa, no unos riesgos inherentes que al final son los riesgos que tenemos que ir tratando. Por lo, por lo tanto, estamos ahora mismo en esta situación. Y claro, fijaros que esto es una noticia súper reciente. Esto creo que fue, el, no se ve muy bien, creo que fue el 12, 13 de mayo. O sea, estamos hablando de hace tres semanas o incluso un poquito menos. No sé si conocéis este caso, este incidente... Eh, de, en, en el ámbito industrial, en este caso, de un, de un oleoducto de los más importantes de, de Estados Unidos. Y fijaros que un ransomware en este caso fue capaz de, de, de dejar totalmente parado, no Dejó sin, sin, como dice aquí la noticia. Y se puede un ataque ransomware dejar sin combustible a un país como Estados Unidos. Bueno, eh, cada vez esto quizás hace unos años era impensable, pero ahora con este nuevo paradigma de ITOT, donde estamos conectando este tipo de dispositivos a una red como puede ser internet, es muy bestia decir esto así, pero bueno, en, en, en sí, aunque luego haya control de acceso y haya segmentaciones de red donde lo haya, pero en realidad ese brazo mecánico que está en, en, en la fábrica funcionando al final puede tener algún tipo de conexión, con internet vale si la cosa no está bien configurada y como vamos a ver luego más adelante si no se establecen digamos la medida eh, oportuna entonces, fijaros como un ransomware que puede llegar lo más normal yo creo que también lo hemos comentado ya en estos días eh, se está hablando que entre un 80 80 85 por aproximadamente los casos de ransomware tienen como vector de ataque eh, el correo electrónico entonces Estamos hablando de un caso ransomware que posiblemente haya entrado por correo electrónico. Ese paciente cero, que no deja de ser un equipo, no sé, de administración, de, de, de, no sabemos exactamente dónde, de la oficina se eh, infecta en este caso con el, con el troyano, con el ransomware, se propaga a la red y acaba afectando en este caso a los elementos de, de industriales de acuerdo, y puede llegar a parar en este caso como estamos viendo aquí ya pasó esto no es nada nuevo esto este concretamente esta noticia que hemos visto antes pues sí, no tiene ni tres semanas pero estamos hablando que esto ya llevamos varios años ¿no? sufriendo este tipo de incidentes y uno de los casos más llamativos quizás porque fue bueno, de los primeros no por lo menos de los más de los que causó más, más impacto también a los medios fue el famoso apagón ¿no? que tuvo estonia en 2000 en 2007 eh, Imaginar el impacto que eso supuso para, para un país y de entonces sí es verdad que, bueno, Estonia al final ha hecho las cosas muy bien y a día de hoy es de los países que tienen un nivel de ciberseguridad más, más alto del, del mundo. Pero incluso ya os digo que puede afectar incluso a un país entero si al final esos ataques, <coughs> perdón, si esos ataques van dirigidos a lo que son infraestructuras críticas del, del país. Por lo tanto estamos hablando de un impacto muy, muy fuerte. Bueno, esto es justamente la foto, ¿vale? La foto que yo estaba planteando al principio, con ese, con ese caso, con ese incidente en Colonial que hemos visto antes, donde el ransomware ha afectado. Al final, ese ransomware, eh, como hemos dicho, pues posiblemente el vector de entrada fuera correo electrónico, decía a través de Internet, y ahí podéis ver aquí en esta imagen, claramente cómo aunque nosotros tengamos... Luego hablaremos de ello, eh, de todas formas. ¿eh? Tengamos diferentes eh, zonas bien establecidas. Eh, al final, si esa zona no está bien protegida entre sí, y sobre todo las comunicaciones que se hacen entre esa zona de, del ICS, de lo que son los sistemas de control industrial, pues puede provocar que una amenaza totalmente externa a través de correo electrónico pueda pasar por el firewall en este caso y al final afectando... A un pc que está en una zona de la red y que se propague si no hay un control de acceso adecuado si no hay segmentación de red si no hay etcétera etcétera porque pase incluso a esta zona que estamos viendo en la parte inferior donde ya tenemos seguramente pues, tenemos plc tenemos escala tenemos ahí una serie de elementos que ya son críticos ¿no? en este caso para la la producción eh, varias imágenes que ...que he cogido y eh, he utilizado en esta diapositiva es de un white paper de, de Tufnot Group que, que escribió sobre esta, sobre esta normativa ISA-99 o, o isa ix perdón bastante bueno creo que está público por ahí si queréis eh, detallar más y si queréis ver más, deciros que, bueno, que, que está bastante bien este documento. También comentaron que aquí en España tenemos el Centro de Ciberseguridad Industrial... Y que eh, periódicamente lo que hace es publicar, a ellos le llaman el termómetro CCI de la vulnerabilidad ICS. Básicamente, en su página web, os podéis descargar el, el termómetro. Al final es un documento en el que vais a ver por cada uno de los fabricantes más importantes de elementos eh, de industriales, ¿no? Como puede ser el caso de Siemens, por ejemplo, pues lo que hacen es mostrar. Las vulnerabilidades con sus CV correspondientes de productos, de lo que son los productos y soluciones que tienen estos fabricantes y también hacen como una especie de un score, una puntuación para ver qué fabricante tienen más vulnerabilidad abierta, cuáles menos, etcétera, etcétera. Hacen ¿No? como un mapa de calor y está bastante bastante bien. Ya os digo, también es un recurso totalmente gratuito y que está abierto a toda, a toda la comunidad. Y bueno, simplemente con que pongáis en Google, pongáis termemoto.cci de, de vulnerabilidad, lo, lo vais a encontrar. Este concretamente que he puesto aquí es la edición de, de abril como ejemplo. Y creo que sale prácticamente, creo que es mensual, sale este tipo de, de informe. Entonces, lo que es la, el, el paradigma de OTIT que hemos, hemos visto, al final lo que nos lleva es que el riesgo, ya hablando de riesgo, lo que nos lleva es que eh, todas estas ventajas que estamos viendo en cuanto a la integración y la convergencia que podemos hacer entre estas redes IT al final lo que puede eh, tener un impacto de que si una amenaza al final se materializa puede tener un impacto que por ejemplo puede ser la parada de una planta de producción por un caso de ransomware por algo que es puramente eh, IT al final acaba afectando ¿no? a la planta de, de producción por lo tanto estamos en ese punto ahora mismo Volviendo a lo que estuvimos hablando sobre los objetivos de la seguridad de la información, los objetivos básicos que al final no dejan de ser la, las dimensiones básicas de la seguridad de la información, eh, acordaros que mientras que en IT, digamos que la prioridad, por eso he puesto en negrita confidencialidad, digamos que la prioridad es que la información pues que eso no pueda ser eh, accedida por terceros, luego iría la integridad y luego por último la disponibilidad. Sin embargo, en, en entornos industriales, digamos que el objetivo principal sobre todo es la disponibilidad de la información. Pensad que una red OT, la información que por ahí pasa, eh, bueno, el hecho de que un dato en concreto pueda salir de ahí, pues quizá no pueda tener tanto impacto que si sale un dato ...de financiero o de una nómina de un, de un empleado de la red IT. Por eso en, en IT se dice que la confidencialidad digamos es el objetivo más importante o más crítico... ...sin embargo en la seguridad OT es la disponibilidad, seguido por la integridad... ...y finalmente por la confidencialidad, porque no solamente hay que garantizar... ...en este tipo de entorno que la información siempre esté disponible... Y que eh, esa, esos procesos de producción pues, puedan eh, seguir funcionando sin ningún tipo de problema, sino que también esos datos que se manejan a la hora de producir, eh, los datos que mandan los sensores o que recogen ¿no? los lectores, porque pues también sean datos íntegros, o sea, cualquier eh, problema de integridad en los datos puede provocar que el producto final, ¿no? Pues no, no sea el, el esperado, ¿no? con el impacto económico también que eso pueda suponer para eh, la, la empresa. Y finalmente pues tendríamos la confidencialidad y básicamente es, el orden es por, por lo que hemos comentado antes. ¿vale? Si lo comparáis un poco con un entorno en IT lo vais a entender muchísimo mejor. Como vais a ver durante este webinar vamos a hablar sobre muchas cosas en común. ¿Vale? Vamos a hablar sobre el, el ciclo de vida de gestión de riesgo, básicamente, aunque sean entornos totalmente diferentes, pues tienen un, un par en común. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que al ser un diferente contexto, al tener diferentes amenazas, porque hasta ahora yo he hablado del ransomware, pero hay también otras amenazas que son amenazas específicas que atacan a protocolos específicos de, de ...de red de auto en este caso, ¿no? Entonces, al final, si a eso le unimos el contexto diferente, amenaza diferente... ...al final los riesgos son totalmente diferentes. Entonces, eh, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que... ...esos procesos industriales que son críticos para la organización... ...igual que en procesos de, de IT, pues tenemos otros procesos de negocio... ...al final, lo que tenemos que pensar es que esos procesos, eh, digamos industriales no pueden parar, su objetivo principal es la disponibilidad de esa información y de ese proceso concretamente y lo que hay que hacer es ver cuáles son los activos, en este caso activos OT, que dan soporte a esos procesos y de cada uno de los activos, acordaros que todo esto al final, fijaros que aquí sí hay una similitud en que al final hay unos activo de soporte que como su nombre indica dan soporte a ese proceso, en este caso industrial y tenemos que identificar cuáles son las amenazas que tiene ese, ese activo, en este caso OT, y ver, acordaros aquello de que eh, hablábamos siempre de que el riesgo es igual a probabilidad por impacto. Y para no dejarlo en algo meramente histórico, lo suyo sería que para que fuera lo más cercano a la realidad, es por cada una de las amenazas intentar evaluar la existencia o no de vulnerabilidades que faciliten que esa amenaza se materialice. Y no vale con decir si existe o no existe la vulnerabilidad, sino que también el grado de dificultad que tendría que esa vulnerabilidad se pudiera explotar. pusimos En algún webinar eh, pasado pusimos el ejemplo de una vulnerabilidad en una aplicación web porque tiene un PHP antiguo, pues, no, esa misma vulnerabilidad en un servidor web en la DMZ no va a tener el mismo riesgo que una vulnerabilidad en, ese en un servidor web interno que se utilice porque eh, es mucho más complicada que la amenaza, la explotación de la vulnerabilidad se lleva a cabo porque se tendría que dar otro tipo de vulnerabilidad, de deficiencia, ya que alguien, un agente malicioso estuviera o bien dentro de la red o que previamente hubiese comprometido algún activo y estuviera dentro de la red. Por lo tanto esa es un poco el, el, el, la foto grande que nos tenemos que hacer y fijaros que eso nos vale tanto para IT como para OT también. ¿vale? Bueno, algunos tópicos de seguridad en IT y OT. Esto también es muy interesante. Fijaros, podemos hablar en el caso de antivirus. ¿no? Vamos a hablar de algunos tópicos. Hablamos de antivirus y eso en el entorno de oficina, en el entorno de sistema IT, es algo que está muy generalizado, muy utilizado y normalmente suele estar actualizado. En el caso de sistema ICS, lo que es sistema de control industrial, esto es muy complicado eh, que se vean antivirus instalados y muchas veces es imposible, básicamente, el poder implementarlo. Y esto tiene varias razones. Una de ellas es que en aquellos en aquello PLC, por ejemplo, donde haya finalmente conectado un, un ordenador... Eh, lo que está pasando en muchos sitios es que esos sistemas operativos al final por mantener la compatibilidad con ese, con ese elemento eh, ICS al final tiene que utilizar a lo mejor un sistema operativo antiguo ¿vale? un Windows XP, no sé si os suena o habéis escuchado alguna vez de, de que en, en alguna fábrica o en algún sitio pues siguen utilizando todavía Windows XP ¿no? y nos llevamos la mano a la cabeza pero es que muchas veces ni siquiera eso porque nosotros hay ciertos elementos de, del escenario o del entorno OT que no utilizan el, un sistema operativo al uso como el que nosotros utilizamos. Utilizan a lo mejor un firmware específico con su sistema operativo específico y por lo tanto no están preparados para que nosotros eh, instalemos cualquier tipo de, de software. Por lo tanto... No, no encontramos en esa tesitura de que no podemos poner el antivirus en muchos casos. Luego también el ciclo de vida de los propios dispositivos. En el caso de IT, pues estamos hablando de 3-5 años, mientras que en OT los elementos pues, pueden tener 5, pueden tener hasta 20 años. En el caso de concienciación, en IT, bueno, aquí donde pone good, yo pondría, bueno, no está mal, pondría regular porque todavía falta mucha concienciación, pero que en el caso de ICS hay muy poca concienciación. ¿Vale? Siempre ha habido esa falsa sensación de seguridad, bueno, falsa en comillas, porque realmente cuando la red OT estaba aislada de la parte de IT, la amenaza externa era muy difícil que se pudiera andar. Sin embargo, bueno, con todo este paradigma nuevo es cuando realmente se está viendo, ¿no? El problema que, que hay, ¿no? eh, Gestión de parches pues bueno, eh, se supone o se espera que en IT pues, se haga con bastante frecuencia. Sin embargo, eso en el caso de, de entorno OT, pues se hace rara vez y si se hace, pues tiene que ser con previa eh, aprobación ¿no? por parte del eh, fabricante, porque puede suponer, si no hay, o sea, si no se hace correctamente la gestión del parche, imagina lo que puede suponer, ¿no? Eso. Al final una fábrica está funcionando como quien dice 24x7. Gestión del cambio. Bueno, eso en IT pues se suele hacer de una forma más o menos regular y programada, y eso en OT no, no existe. Evaluación de ficheros de eventos, de logs, bueno, es alguna práctica que más o menos se está establecida o se está empezando a establecer cada vez más, incluso ya no solamente el tener logs, sino que también llevándolo a un sistema SIEM, por ejemplo, para hacer correlación de logs. Eso en OT rara vez se va a ver. Eh, tema de la dependencia de posibles caídas, bueno, cierta, digamos, retraso en IT en algún momento dado, según también el activo, según el proceso, puede ser aceptable. En el caso del sistema OT, eso es algo totalmente crítico. La disponibilidad 24 por 7, eh, bueno, concienciación nuevamente en la parte de seguridad IT, pues vemos que la parte de OT eh, prácticamente no, no existe. Y bueno, y al final también los test de seguridad, hay... Un problema también muy importante aquí, igual que eh, hay muchísimas empresas ya que ofrecen servicio de pentesting, de hacking ético, de análisis, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, eso en el entorno IT, pues cada vez se ve más y es bastante fácil encontrarlo, pero empresas que eh, den servicios de eh, auditoría de seguridad en el entorno OT, eh, es más complicado, hay bastante menos. Y eso básicamente es porque hay una problemática. Nosotros al final estamos acostumbrados a utilizar herramientas de pentesting, de análisis de vulnerabilidades que están dirigidas para eso, para activos IT. Ya sea para lanzárselo contra un IP o lanzárselo contra un, eh, una URL, porque es una página web. En el caso de eh, elementos OT... Estamos hablando incluso de otro tipo de comunicaciones. No son las típicas comunicaciones que se hacen con TCP/IP y, y donde no vamos a encontrar un puerto abierto, sino que hay comunicaciones que son específicas y, por lo tanto, esas posibles vulnerabilidades que nos podemos encontrar puras en, un, en una pila TCP/IP no las vamos a encontrar en un, en un elemento OT, salvo que tenga una interfaz de red IT y tiene una pila TCP/IP, entonces sí. Pero hay cierta problemática en ese sentido, por eso, ¿no? Por la complejidad que tiene. Normalmente el perfil de personas que hacen auditoría de seguridad en el entorno OT es porque tienen un bagaje y una experiencia y un conocimiento justamente en eso. En, han trabajado ya seguramente en entornos industriales. Y luego se han especializado en, el, en la parte de, de seguridad, ¿no? En este caso. Eh, Entornos de testeo, de, de poder hacer pruebas, pues por lo mismo en IT, por pues si sí podemos tenerlo, en OT, pues como podéis imaginar, no se tiene porque muchas veces es, o es complicado montarlo, simplemente el coste que ello supondría para, para la empresa. Bien, hemos visto en el primer punto el paradigma it del por qué a día de hoy en esta tan famosa industria 4.0, por qué existen ahora estos riesgos el cómo un ransomware que viene totalmente de, de, del ámbito IT puede afectar a una, a una planta de producción que existen también otro tipo de amenaza que no existen en el mundo IT y sin embargo sí pueden afectar a otro tipo de protocolos de comunicaciones eh, industriales y, y que hay una serie de tópicos que en el mundo IT sí se dan y que en el mundo OT, por lo que hemos comentado ahora mismo pues es raramente, o sea, raramente se da. Vamos a pasar al punto 2, que es hablar sobre los sistemas de gestión de ciberseguridad industrial, un SGCI. Y básicamente lo que vamos a hablar aquí es de lo mismo de los sistemas de gestión que hemos venido hablando hasta ahora. Pasa que en lugar de seguridad de información y en lugar de basarnos en estándar, como es la ISO 27001, en este caso vamos a hablar de otro estándar específico y también vamos a hablar sobre la gestión de riesgo en entorno OT para empezar y lo hemos comentado antes el ciclo de vida de gestión de, de riesgo es exactamente igual en IT que en OT por qué porque al final siempre si os dais cuenta y si habéis estado en el, en el sobre todo en el primer en el primer webinar nosotros cuando hablábamos de eh, gestión de riesgo Hablábamos de identificación de activos. En aquel momento hablábamos sobre activos de activos IT, perdón. Eh, pero en este caso hablaríamos de activos OT. Lo, única, lo único que varía es que esos activos IT dan soporte a un proceso de negocio más orientado, más soportado en tecnología de la información y la comunicación. Y en el caso de activos OT, van a ser activos de soporte. Que como su nombre indica, dan soporte a un proceso industrial. Y a partir de ahí, la siguiente, digamos, la, la siguiente capa que nosotros vamos a hacer es focalizarnos en los assets, en lo que son los activos, y sobre ello identificar amenazas. Para calcular o estimar la probabilidad de que esa amenaza se eh, materialice o no, pues tenemos que ver si hay vulnerabilidades, si existen vulnerabilidades que pueden permitir que la que a través de la explotación de esa vulnerabilidad se materialice o no. Eso daría lugar pues, a, una, a una exposición de la amenaza. ¿no? Si se da ese, ese punto de que hay amenaza y vulnerabilidad, hay una exposición de esa amenaza de que se pueda materializar. Por lo tanto, hay un riesgo. Se estima el riesgo, se, se ve si, si hay mayor probabilidad o hay mayor impacto. También tenemos esa escala de, de niveles de riesgo que habíamos comentado también de forma cualitativa. Y luego nosotros también podemos eh, definir si ya tenemos algún tipo de salvaguarda implantada. ¿Para qué? Para que ese riesgo inicial que hemos eh, identificado pase a ser luego un riesgo residual porque ya tenemos una salvaguarda que está reduciendo o bien la probabilidad o bien el impacto. ¿vale? Y al final esa salvaguarda, que es ya el cierre del ciclo de vida de gestión de riesgo que estamos viendo aquí, es el que protege el activo de posible amenaza y esto es algo cíclico y que con cada uno de los activos pues tenemos que ir identificando esa amenaza y, y esas posibles eh, vulnerabilidades que pueda tener. ¿vale? pues Fijaros que esto aquí podemos hablar tanto de IT como de OT. La única, la única diferencia es que ese proceso sea un proceso puramente IT de negocio o sea un proceso eh, industrial. Bien. Una vez que hemos hecho eso, fijaros que lo siguiente que vamos a hacer es hablar justamente de los activos. En este caso lo que pasa es que son activos OT de tecnología de la, de la operación y como hemos comentado antes, son activos eh, totalmente esenciales por eh, la función que tiene, una función tan crítica que es el dar soporte a un, a un proceso. Y en cuanto a los activos, no penséis, igual que cuando eh, hablábamos de activo IT, pensábamos solamente en tecnología, eh, hay una abreviatura que es la de PPT eh, que habla sobre People, Process and Technology, en este caso. ¿vale? Eh, no penséis solamente en tecnología, pensáis también en el propio proceso, pero pensáis también en las personas. Las personas son un activo crítico a la hora de garantizar que un proceso industrial, en este caso, pues, pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor es la que se encarga de controlar o de gestionar lo que son las escadas, lo que son los DCS o lo que son los PLC, cualquier tipo de elemento que nos podamos encontrar en un entorno industrial. Por lo tanto, no solamente pensáis en la parte tecnológica, en este caso la tecnología de operación, pensáis también en el propio proceso al que da soporte, pero que no penséis en que solamente es maquinaria o es, sino que también hay una serie de recursos, como son recursos humanos, que son súper importantes. Os pongo un ejemplo que creo que también ya comentamos en su día, cualquier tipo de contingencia que pueda haber con una persona en la que, por ejemplo, pues se debaja por enfermedad. Hay muchas organizaciones, muchas empresas que una simple baja por enfermedad pues, tiene un impacto importante en este caso en su producción. No porque se pare, pero sí porque a lo mejor el ritmo de producción puede eh, variar. ¿Por qué? Porque la persona que normalmente lo hacía pues tiene mucha experiencia y lo hacía más rápido que otra que la está sustituyendo o también por aquello que comentábamos de los hilos de conocimiento, de que el conocimiento no se comparte dentro de la organización y, y, y eso, y al final cuando alguien tiene que sustituir a otra persona pues tiene un conocimiento inferior, lo que acaba afectando al propio eh, proceso. Por eso se habla de medidas como rotación de trabajo, etc. ¿no? Pues bien, aquí la clave al final para hacer una buena gestión de riesgo, porque al final en este webinar, en los dos que hemos visto, los tres siguientes que hemos visto, la clave aquí y digamos que la piedra angular de todo esto es la gestión de riesgos. Aquí siempre vamos a hablando de gestión de riesgos, ya sea IT, sea OT, pero lo que estamos haciendo es gestionando riesgos continuamente. Y para que esa gestión de riesgos no sea algo totalmente arbitrario y en función de bueno, de quien toque, no del responsable de seguridad que ande por allí, sino que sea algo que esté basado en algún tipo de metodología, en algún tipo de estándar, de buenas prácticas, pues se suelen eh, implementar, se suelen implantar lo que son sistemas de gestión. En este caso, sistema de gestión de ciberseguridad industrial. Y como ya venimos diciendo también en estos webinars la ciberseguridad tiene que ser algo que venga de alguna forma empujada desde eh, alta dirección, que sea un tema de gobierno de ciberseguridad. Esto es válido tanto para IT para UT y se tenga establecido una estrategia eh, que esté bien definida y que en este caso va a tener un objetivo principal, que si recordamos la, la prioridad que tenían los objetivos principales de seguridad es la disponibilidad, ¿vale? es la continuidad de ese proceso, ¿de, acuerdo? de que esos procesos industriales puedan seguir funcionando. Bien, posible estrategia que podemos mantener. Fijaros que aquí también, aunque lo estamos llevando al entorno industrial, pero al final, si nosotros tenemos, eh, conocemos también cuáles son nuestros riesgos IT, lo podemos aplicar igualmente a, a OT, pues eso, lo que está en verde es prácticamente eh, es exactamente igual de IT como OT. Sin embargo, fijaros que luego todo el resto viene a ser la gestión de la ciberseguridad, en este caso OT. Tenemos que poner también políticas de seguridad, normas, procedimientos, guía. Tenemos que garantizar que esas políticas que hemos eh, de alguna forma definido se vayan cumpliendo. Tenemos que formar y concienciar también a los empleados. Hay que proteger la información, sobre todo desde el punto de vista aquí de disponibilidad. Tenemos que evaluar que se está haciendo todo bien y mejora continua. Y volveríamos a traer el punto uno, porque como sabéis, la ciberseguridad no es algo que sea un acto puntual en el tiempo, sino que lo que hacemos es de forma cíclica y e aplicándole ahí eh, lo que son eh, auditoría, seguimiento, monitorización y al final conseguimos esa ansiada mejora continua, que es la única forma de, de hacerlo. Pues bien, cuando nosotros decidimos, ya tenemos definido eh, una estrategia que obviamente en el caso de ciberseguridad industrial, tiene que estar alineada con alguna norma, con algún estándar, con algunas buenas prácticas, igual que en IT lo hicimos con 27001, aquí lo vamos a hacer con la 62443 o también llamada ISA 99. Pues ahora vamos a ver una introducción a la norma y vamos a hablar a continuación de lo que son zonas y conductos, de niveles de seguridad y finalmente también de lo que son los FR, lo que son los requerimientos fundamentales o también las contramedidas. ¿De acuerdo? Podríamos tomar como las contramedidas. Bien, la norma para protección de información contra acceso y uso no autorizado es la de 27001. En el caso de IT, su homónima en entornos industriales es esta que acabo de comentar, la 62443. Bien, se, se estructura perdón, en cuatro partes importantes. Aquí, a diferencia de 27001 que se organiza en cláusulas, aquí... Eh, aunque podríamos decir que luego los puntos que hay dentro de, de estos grupos pueden ser también cláusulas, pero al final aquí sí es verdad que hay una, una estructura bastante más diferenciada son cuatro puntos. Eh, el, lo que se, se le suele poner es, después de 62.443, se le suele poner guión 1, si se refiere a lo que es el ámbito general, guión 2, si es al sistema de gestión, guión 3, si es la seguridad industrial y guión 4, la seguridad de los componentes, eh, la seguridad embebida de los componentes. Entonces, fijaros que por cada uno de estos eh, apartados tenemos, en el caso de general, Igual que hace la 27001, que habla de terminología, que habla de conceptos generales, y hace un, digamos, una introducción, aquí pasa exactamente igual. Donde puede haber, digamos, mayor. Mmm, esta es la parte más importante, son tanto en el apartado 2 y el apartado 3. En el apartado 2, sobre todo, porque es el sistema de gestión puramente SGCI que nosotros vamos a. SGCI, perdón, nosotros vamos a montar donde definimos el programa de seguridad para entornos industriales, donde ponemos en marcha ese programa de seguridad, donde se hace la gestión de parches y donde eh, se van a definir también cuáles son los requerimientos fundamentales de seguridad, ¿no? en este caso eh, en el entorno eh, industrial. Y en el apartado 3, que es el de seguridad eh, y de industrial, aquí nosotros también eh, vamos a ver posibles tecnologías de seguridad, porque... Aquí, y algún breve paréntesis, hasta ahora, posiblemente cuando hemos hablado de firewall, siempre hemos hablado de, de firewalls para seguridad perimetral, para separar la red eh, interna de la, la LAN, en este caso, de la red eh, externa, como puede ser una WAN o puede ser eh, propio internet. Pues bien, también que sepáis que existen tecnologías de seguridad que son específicas para entornos industriales. Hay firewalls de eh, que están rugerizados, es decir, que tienen un diseño y, un, y están preparados para soportar, por ejemplo, altas temperaturas o humedades, o bueno, o sea, todo lo que se puede encontrar en un firewall en un entorno industrial. Y que sirven, pueden servir, esos firewalls industriales pueden servir justamente para eso, para servir de segmentación de red entre la red IT y la red OT. Y con eso conseguimos, en esa... Ese firewall de segmentación de red IT y de red OT, lo que conseguimos es poder establecer una serie de reglas, una, posible, una serie de políticas de control de acceso que me permiten controlar quién puede acceder a qué. No tiene sentido que alguien del departamento de recursos humanos pueda llegar a controlar eh, un, un PLC, por ejemplo. ¿vale? Cuando eso seguramente lo tiene que hacer el departamento de ingeniería o de producción o lo que corresponda. ¿De acuerdo? Pues bien, el ciclo de vida de la ciberseguridad, en este caso utilizando el, el famoso ciclo de Deming, el famoso PDCA. Aquí tenemos, hay una parte que estáis viendo los cuatro cuadritos eh, de la izquierda, forma parte todo de lo que es la, eh, la planificación, la P ¿no? del, del PDCA. Y aquí es donde, bueno, de alguna forma pues se... Eh, se define el inventario de activos, de activos OT, se identifican, todo esto ya lo hemos visto, ¿eh? se identifican lo que son las amenazas, se establece la, la el nivel de seguridad que tienen que, que tener y se establecen lo que son los objetivos de seguridad. A partir de ahí es cuando ya empezaría, digamos, el ciclo, ¿no? Seguiríamos por la parte de planificación identificaríamos lo que son los, los riesgos, se da respuesta a esos riesgos con la implantación de algún tipo de, de medida, eh, se planifica, es decir, una cosa es que nosotros seleccionamos qué medidas son las que vamos a seleccionar eh, para eh, tratar esos riesgos y se planifica lo que es la implementación de esos, de esos controles, de esas medidas. A partir de ahí ya terminaríamos el plan y ya Haríamos el DO, que sería la implementación de la medida, el check que continuamente están monitorizando, testeando, haciendo auditoría y finalmente el ACT, que sería pues, bueno, ver cuáles son eh, las mejoras posibles mejoras que podamos hacer con esa medida de seguridad, encontrar algún tipo de oportunidad de mejora y hacer esas acciones correctivas o preventivas. Que, que, que sean necesarias ¿no? para esa mejora continua. Y como podéis imaginar, al final no deja de ser un ciclo y se vuelve a, a seguir en ese ciclo del PDCA. Otra cosa muy importante dentro de, de OT, y ahora vaya a verlo cuando veamos la parte de zona y conducto, es que se trabaja mucho lo que se conoce la defensa por capas o también conocida como defensa en profundidad. Entonces tenemos diferentes... Eh, diferentes aros de seguridad donde tenemos por un lado si empezamos desde arriba pues, tendríamos lo que es la capa del dato, luego tendríamos la capa de aplicación, la capa del host o del dispositivo, eh, tendríamos la red interna, tendríamos la red perimetral, física y luego política de seguridad. Entonces al final lo que hay que pensar y esto me gustó mucho, lo vi hace tiempo ya también aplicado a tcp IP, donde salía el modelo tcp IP, que también había otro otro modelo similar con el modelo OSI, pero lo podemos aplicar también a esta defensa a profundidad, pensando en, en OT. Y es que cada capa, en cada capa vamos a tener diferentes amenazas. Es decir, posiblemente la capa de datos, pues tenemos amenazas que pueden afectar a la integridad del, del dato. Pero en la capa, por ejemplo, de internal network, pues podemos tener algún tipo de amenaza que pueda aprovechar el que no tengamos una segmentación de red. ¿vale? O en el caso, por ejemplo, de la capa física, porque pues no tengamos controles físicos, que alguien desde de, de la calle pues pueda entrar, saltarse, colarse dentro de la cadena de producción o lo que sea. ¿De acuerdo? Luego también hay amenazas, fijaros, ¿eh? no solamente amenaza dirigida al, al activo, desde el punto de vista de tecnología, sino también a nivel de capa. Puede haber deficiencias en la propia política de seguridad, o bien que no esté establecida, o bien que sea una política que no se haya actualizado durante mucho tiempo y no esté alineado con lo que es el escenario actual del, del, del entorno industrial. Entonces... Si todo eso lo juntamos y aplicamos las medidas correspondientes a esos riesgos que hemos identificado en cada una de las capas, pues estaremos aplicando el concepto de defensa en profundidad. ¿vale? Bien, aquí sí hay una gran diferencia en cuanto a cómo se realiza la aproximación en, a la hora de, de, de proteger ¿no? lo que es el entorno industrial. Y es que aquí se habla de zonas y de conductos. ¿vale? Y de hecho... La propia eh, norma, la propia norma 62.443, eh, habla sobre este tipo de aproximación. ¿Qué es, una, ¿Qué es una zona? Bueno, básicamente nosotros en el entorno OT lo que hacemos es agrupar lo que son diferentes elementos eh, OT o bien por su naturaleza o bien por su criticidad y se agrupan. Y luego entre las diferentes zonas puede haber comunicaciones que se establecen a través de los conductos. Entonces arriba tenemos una, una zona que se llama zona enterprise, por ejemplo. Luego tenemos abajo, en la primera zona azul, luego tenemos abajo otra zona rosa que se llama eh, enterprise de meseta. Y luego abajo pues tenemos lo que es el, el, la red industrial. Y fijaros que entre cada una de las zonas tenéis como una especie de una píldora eh, verde que son los conductos. O sea, las comunicaciones se hacen a través de los conductos. Aparte de mmm, establecer la comunicación, de los conductos, perdón, establecer la comunicación eh, entre zonas, los conductos también pueden servir para eh, llevar a través de ellos cierto flujo de información. ¿vale? Incluso dentro de la propia zona pueden haber conductos para que eh, cierto flujo de información pueda ir de un activo a otro. Y no puede ser que cualquier activo pueda, por ejemplo, enviar o recibir información de un activo. Entonces, si os dais cuenta, eh, fijaros que cada conducto está enlazado a un firewall. Porque en realidad, eh, las comunicaciones que se hacen entre las diferentes zonas, entre la zona enterprise, donde ahí tengo mm, proceso de información, eh, y la zona, por ejemplo, entre, entre enterprise y DMZ, ese firewall... Esas políticas de seguridad, esas reglas, esos controles de acceso que yo voy a definir ahí, son los que de alguna forma me van a ayudar a definir justamente esos conductos. Y por eso, en ciberseguridad industrial, la aproximación que se hace para proteger los sistemas y para separarlos y hacer una buena segmentación entre esas redes, se hace a través de estas zonas y de conductos. Por lo tanto, las zonas de seguridad, pues son esas agrupaciones que hemos visto, ya os digo, o tanto eh, a nivel físico, porque son elementos de, de una misma naturaleza, o también puede ser un agrupamiento puramente lógico por la criticidad que puedan tener o por la propia funcionalidad que puedan tener. Y entonces, eh, aquí donde pueden aparecer, por ejemplo, esa zona desmilitarizada, lo que son las DMZ, y siempre vamos a tener algún tipo de elemento de seguridad, como puede ser un cortafuego. Pensad siempre, aquí tenéis que cambiar un poco el chip y pensar que un cortafuego no es solamente para seguridad perimetral, para separarnos de, protegernos de internet, sino que también se puede utilizar esos cortafuegos de segmentación. Hay cortafuegos de segmentación para red de IT, para que en lugar de que tengáis que estar eh, digamos definiendo a mano lo que son eh, listas de tipo ACL en, en vuestra electrónica de red en vuestros switches que podéis también eh, utilizar un firewall para establecer esos controles de acceso y hacerlo mucho más, más fácil mediante mediante reglas ¿no? que controlen el tráfico sin embargo tenemos luego lo que son cortafuegos segmentación pero de hecho, eh, hay fabricantes que tienen esos, esos cortafuegos ruguerizados que están preparados para meterlo en un entorno industrial y que ahí sí están, sobre todo, orientados para separar la parte OT de la, de la parte eh, IT. ¿vale? Y todo esto, todas estas que estamos viendo de, de zona, de conducto y que tengáis en cuenta que luego en, en, esa, en, en, esa, en esa diana que hemos visto antes de defensa por capa es lo que al final nos da, nos no, no aproxima hacia ese concepto de seguridad o defensa en, en profundidad. Bueno, aquí tenéis un, un ejemplo muy, muy claro de lo que son diferentes eh, zonas. Esto es un, eh, un modelo sacado del propio eh, o sea, pasándose en el, en el ISA 99 y aquí podéis ver cómo hay diferentes zonas yo estoy contabilizando aquí, pues hasta tres zonas y luego tenéis diferentes cortafuegos, fijaros que la zona de arriba podéis pues, tener el típico cortafuego, en este caso perimetral que lo que nos va a proteger es de, de la red externa red one, lo que es internet y luego tenemos un, un firewall interno que hay ya Digamos que separa dos zonas, lo que es la, la DMZ de lo que puede ser, por ejemplo, la, la red eh, interna. Y digamos que ahí donde se establecen lo que son los conductos y se establecen los controles de acceso. Eh, ¿Para que eh, Si eh, un equipo de administración ha sufrido eh, un compromiso de malware con un ransomware, por ejemplo, pues que ese ransomware no se pueda propagar, no puede hacer movimientos laterales tranquilamente y al final acabar afectando a lo que es la, la cadena de producción. Que eso posiblemente es lo que haya pasado en el caso este de, de Colonial Pipeline, ¿no? del el oleoducto. Si el, la causa ha sido un ransomware, pues posiblemente las zonas no estaban bien definidas, las conductas no estaban bien definidas, no había controles de acceso y eso dio lugar a esa propagación a esos movimientos laterales que al final acabó afectando a, eh, a, a lo que es la, la planta ¿no? que tenía. Vale, otra cosa importante también, y todo esto va muy relacionado con lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Eh, fijaros que aquí sí se hace mucho hincapié en esa defensa en profundidad, en esa defensa... Por capas. Y aquí también podemos definir una serie de niveles, en este caso por arquitectura. Eh, en el nivel superior, donde tendríamos lo que es la red, eh, digamos, puramente de negocio, donde ahí está, por, bueno, todo lo que son procesos puramente de negocio, es una red puramente IT, y conforme vamos bajando, tenemos ya en el nivel 3. Eh, fijaros que tanto del nivel 3 al nivel 0 todo eso ya formaría parte de lo que es el sistema de control industrial, sin embargo digamos que en el nivel 3 todavía tenemos eh, cuestiones eh, de, de, de IT que se conectan con elementos puramente OT pero conforme vayamos bajando en el 0 eh, todo es digamos un proceso ya puramente eh, industrial, ¿vale? donde hay muy poco y te, habrá mecanismos, interfaces de conexión entre ellos que permitan, ¿no? que permitan que desde el nivel 4 se pueda interactuar o leer o mandar un dato a nivel 0. Siempre y cuando esté todo muy controlado mediante esos controles de acceso y obviamente mediante esos, esos conductos que hemos mencionado anteriormente. Bien, hasta ahora hemos hablado de riesgos, hemos hablado de sistemas de gestión de ciberseguridad industrial basándonos en este estándar de 62.443 y lo que vamos a ver a continuación ahora es cuáles son los niveles de seguridad que hay y en base a eso eh, cuáles digamos son los requerimientos de seguridad esto es algo similar a lo que hace por ejemplo el esquema nacional de seguridad cuando nosotros categorizamos un sistema en función de del nivel de seguridad pues no va a requerir un tipo de, de medida de seguridad más estricta o u, u otra que sea un poco más más liviana, ¿no? Pues bien, en estos niveles de seguridad son hay dos tipos. Digamos que uno son unos niveles cualitativos a los que la propia el propio estándar le llama por un lado el nivel de seguridad objetivo, el target, eso es SLT, que es el nivel de seguridad deseado para un sistema, un sistema de ciberseguridad industrial. Eh, otro nivel es el SLA, que sería el nivel de seguridad alcanzado, que es, el, que es el que tenemos actualmente en un sistema. Y luego tenemos el de la capacidad. Según la capacidad, pero esto ya eh, eh, orientado al propio componente ¿vale? de un fabricante. Y es, para aquí os he puesto algún ejemplo para que lo entendáis, y es que nosotros al final nosotros estamos establecidos en un SLA, que es nuestro nivel de seguridad actual que tenemos en nuestro, en nuestro entorno Industrial, eh, tenemos un SLT que es el target del objetivo al que queremos llegar, y una de las, digamos, que las claves que nos van a permitir llegar a ese nivel de seguridad eh, objetivo es la propia seguridad que tienen los componentes desde el diseño, ¿vale? Que es el SLC que se le llama. Para eso hay que cumplir con una serie de requerimientos a nivel de componentes que son los CR. Cuando eh, ¿Se va, por ejemplo, a incorporar un elemento de tipo OT a un entorno industrial? Bueno, eh, tenéis que pensar, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que eso tiene que pasar una serie de eh, test de seguridad, una serie de eh, certificados, ¿vale? Que garanticen de que esos elementos son seguros. Pues esos son los CR mínimos que tienen que cumplir. Entonces puede ser que nosotros vayamos a incorporar un nuevo elemento OT a nuestro eh, sistema industrial y a lo mejor el nivel que tiene, el SLC que tiene no es suficiente y no podamos ponerlo. ¿Por qué? Porque si eso lo ponemos dentro de nuestro sistema el SLA no va a llegar al, al nivel, digamos, objetivo. ¿Vale? Y luego tenemos lo que son los niveles de seguridad igual que el NS, pues tiene el nivel medio, eh, perdón, bajo, medio y alto. En el caso... De, de la ciberseguridad industrial también se establecen cinco niveles que van del nivel 0 al nivel 4. Nivel 0 no se fija, digamos, ningún tipo de requisito específico de, de seguridad. Esto es muy raro verlo porque en cualquier entorno industrial eh, un mínimo de seguridad pues, hay, que, hay que tener. ¿vale? Por lo tanto, es muy raro que, que, que haya alguno establecido en el SL0. A partir de ahí ya en el nivel 1, fijaros como eh, conforme vayamos subiendo de nivel, pues dice, en el nivel 1 se requiere protección contra violaciones casuales, es decir, bueno, casualmente puede haber algún tipo de violación desde el punto de vista de seguridad. El nivel 2 requiere una protección ya más avanzada, ¿por qué? Porque ya son violaciones intencionales con bajo recurso y conocimiento general y baja motivación. ¿vale? En el 3, pues ya vamos a, una, a, a un requerimiento de protección contra violaciones intencionales, igual que el anterior, pero ya con recursos más sofisticados, con conocimiento específico de los sistemas de los ICS y con una moderada motivación. Y finalmente, lo que suelen ser, por ejemplo, los casos de la infraestructura crítica. Pues normalmente son niveles muy altos. ¿Por qué? Porque el, los que quieran atacar esas infraestructuras críticas, pues bueno, por pues al final tienen, un, tienen muchos recursos, recursos muy sofisticados, tienen conocimientos avanzados en los sistemas eh, de automatización y control, y también tienen una elevada motivación. En este caso puede ser una motivación muy económica, ¿no? Una, entonces, bueno, digamos que son los, los niveles que tenemos que establecer. Y ahora, en base en base a, a lo que son estos, estos riesgos que nosotros hemos identificado, igual, exactamente igual, acordaros que igual, igual que en SGSI en 27001 teníamos el anexo A con los 114 controles, que son los mismos que 27002, pero en 27002 pues, están más detallado y se explica también cómo, cómo implantarlo. En el caso de eh, ciberseguridad industrial, y basándonos en esta norma que estamos comentando, pues ellos proponen lo que se conoce como los requisitos fundamentales, los FR, y son siete. ¿vale? En este caso tenemos eh, FR1, que se eh, refiere a los controles de, de acceso. Como os podéis imaginar, eh, al final... Todo acceso, en este caso cualquier sujeto, puede ser un usuario que quiera acceder a cualquier objeto dentro de esa red, pues tendrá que autenticarse, tendrá que identificarse eh, correctamente. Que haya también una gestión de cuenta. Eh, muchas de las cosas que aquí se proponen, no son solamente en el ámbito, eh, digamos, OT, sino que también al final, caen, muchos de los ECR que vayan a ver aquí, caen en el paradigma, en tanto en la parte IT como en la parte OT si nosotros tenemos, no hacemos una correcta gestión de cuentas y tenemos cuentas de usuarios que llevamos tiempo que no se están utilizando, pues porque no se deshabilitan o porque no se eliminan, vale, pues al final eso puede afectar también, ¿no? puede ser un riesgo para, para este tipo de, de entorno política de acceso, pensad ...que la seguridad no es, una, no es una cuestión puramente operativa... ...es decir, no vale con decir... Eh, ...vamos a poner control de acceso en el firewall... ...vamos a poner una regla para que... ...no, todo eso tiene que venir predefinido... ...de una política, una política específica en este caso... ...de acceso, y tiene que haber alguien de arriba... ...el que de una forma eh, de, de, de gobierno y luego de gestión... ...diga el por qué esa política... Y cómo se va a implantar esa política. Y luego ya a nivel operativo ya habrá alguien que entre a ese firewall y establezca las reglas, las configure y vea que va bien. Pero eh, el, la, la operación en sí tiene que venir de alguna forma eh, solicitada ¿no? o, o mejor dicho tiene que venir impuesta por una política. Autenticación segura, tanto desde el punto de vista de que no permita por ejemplo pues una autenticación básica o muy débil o que las comunicaciones que se que haya no vayan cifradas ¿no? y que esas credenciales puedan viajar en, en texto sin ir cifrado. Otra cosa importante es que los accesos sin éxito se eh, loguen, se registren. ¿Por qué? Porque eso no puede eh, dar visibilidad de alguien que está intentando acceder a un objeto del cual no tiene eh, autorización. vale Notificación del uso del sistema, por ejemplo, por poner en cierta franja horaria, si alguien accede al sistema o algún tipo de activo, pues que a partir de cierta franja horaria pues, eh, haya notificación o haya registro. Eh, notificación del login previo, esto es algo bastante eh, usual también, cada vez lo van solicitando más. ...en lo que son las políticas de seguridad... ...y es que cuando tú te logres en un sistema... ...te diga cuándo fue tu último... Eh, ...login... ...bloqueo de sesiones, esto es exactamente... ...igual que se puede ver en una... ...27001, es decir... ...que si voy a dejar desatendido el equipo... ...bloquee la sesión... ¿vale? ...acceso remoto, mucho ojo... ...con el acceso remoto, sobre todo... ...pues bueno, se han visto por ahí... ...algún tipo de barbaridad, ¿no? ...de TeamViewer abierto por ahí... ...para poder acceder de forma... Eh, remota. Control sobre esa sesión remota, eso es algo también que ya incluso están saliendo muchos software de control remoto que ya permite grabar en vídeo lo que hace la persona que se conecta. Imaginaros que nosotros somos eh, somos una industria y tenemos al típico fabricante que se tiene que conectar cada X tiempo a hacer un mantenimiento de la, de la máquina. En un entorno tan, eh, digamos, tan crítico como esto, hombre, tampoco vamos a estar mirando la pantalla lo que está haciendo continuamente, pero ya hay software que permite, por ejemplo, grabar lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, todo ese tipo de control también sería bastante eh, interesante. Y luego, identificación y autenticación en los dispositivos. Esto es algo en lo que ahora mismo muchos entornos industriales, y no solamente... Eh, OT, sino también incluso eh, dentro del Internet de las Cosas, todos esos cacharritos que nosotros vamos conectando a la, a la red, eh, igual que nosotros podemos en un, en un dispositivo móvil, una tablet, en un, en un ordenador, en un servidor, podemos hacer uso de certificados digitales para garantizar nuestra eh, autenticidad. En el caso de este tipo de dispositivos es mucho más complicado porque no, no te permite ¿no? instalar un certificado digital para esa identificación y esa eh, autenticación. Entonces se producen en el mundo eh, IoT o en el mundo IIoT, o sea, IoT aplicado a industria, se producen muchos mmm, activos que aparecen en la, en la sombra, que no se sabe muy bien dónde salen, se han conectado a la red, no sabe quién ha sido... O alguien ha conectado un switch a una boca de red y, a, y, a, y aparece Z, aparecen cosas raras por ahí y no sabemos de dónde. no Entonces, bueno, aquí es donde eh, soluciones tipo NAC, tipo Network Access Control, pues pueden venir muy bien para controlar el acceso a la, a la red. ¿vale? Obviamente, eh, todo lo que sea conexión inalámbrica, bueno, intentar restringirla al, al máximo mucho ojo con el, los dispositivos móviles porque porque en cualquier momento pues bueno pues eh, por varias razones eh, por el propio la propia pérdida del del portátil por el robo o porque el, el portátil como puedo estar moviendo de un lado a otro o puedo estar conectando con un portátil en una boca de red en algún switch o lo que sea y si no hay un control de uso en este caso pues puede ser un, un riesgo importante eh, control de sesiones concurrentes es decir, no tiene sentido que un mismo usuario se esté conectando de forma eh, en paralelo, de forma concurrente, desde dos eh, dispositivos o ubicaciones diferentes. Es posible que haya sido un compromiso de, de credenciales. Obviamente, auditoría a través de, del uso de, de, de lo que son los registros de acceso, etcétera, que se vaya haciendo. Garantizar que tenemos almacenamiento para ese tipo de, de auditoría. Las marcas de tiempo, muy importante. Siempre se aconseja, y esto no es solamente un tema de OT, sino también en IT, se aconseja que los servidores más críticos, eh, todos al final estén sincronizados. Que apunten a algún tipo de servidor tipo NTP, que se sincronicen para que en caso de que haya algún tipo de incidentes de seguridad y se quiera hacer algún tipo de forense o de trazabilidad, no haya saltos raros entre los entre los eventos, ¿no? Sino que estén todos sincronizados. Y entonces, el timeline del incidente de seguridad va a ser mucho más fácil eh, leerlo. E intentar mi lado posible, pues, el evitar ¿no? El no, el, o sea, mejor dicho, que no, que el no repudio, ¿no? Al final, lo hemos comentado antes con el tema de la autenticación, intentar siempre garantizar eh, la autenticidad del sujeto, que intenta conectarse a algún objeto de la, de la red. Eh, protección de registro de, de auditorías o sea nosotros al final todo lo que vayamos a registrar tiene que estar protegido para que nadie pueda manipular integridad de datos que sería el tercero de, lo, de los requerimientos fundamentales tanto en las comunicaciones como también en el propio eh, dato ¿cómo podemos hacerlo? pues mediante protección contra código malicioso, esto, esto es un control que también os voy a encontrar en cualquier otro tipo de, de buenas prácticas eh, verificación de la funcionalidad de la seguridad, lo que se conoce como el bad news, good news. Es decir, eh, cuando nosotros recibimos mm, muchas eh, alertas de que algo, eh, por ejemplo son alertas o mejor dicho notificaciones de que algo se ha hecho bien eh, como puede ser por ejemplo una copia de seguridad, eh, en lugar de mandar una notificación cada vez que una copia de seguridad se hace bien eso puede producir que si todos los días recibimos varias notificaciones de ese tipo, que son good news, que son noticias buenas, podamos caer, caer en lo que es en lo que se conoce como eh, eh, fatiga de alertas, ¿no? Fatigue alert. Entonces, lo que se suele hacer es, se recomienda que las notificaciones sean para bad news. Es decir, no me avises si la copia de se hace bien, pero si se hace mal, que es lo más raro, entonces avísame. Y con, un, con letra en rojo y en Arial 48, ¿no? Pero no, o sea, para Good News no, porque al final me genera alerta y cuando me tiene que dar algo importante, como tengo fatiga de la alerta, no le voy a echar cuenta posiblemente, ¿vale? Ojo con el correo electrónico en los sistemas de control. Pensad, hemos dicho antes que uno de los focos más importantes de entrada de ransomware, de malware, es el correo electrónico, no tiene mucho sentido ¿no? en sistemas de este tipo ponerle una, un cliente de, de correo, ¿no? incluso ni siquiera eh, ni un navegador web para que puedan acceder por, por, por webmail. ¿no? Eh, Restricciones en la entrada de información, es decir, es, son esas validaciones dentro de entrada de información que pueda hacer para que no puedan meter, por ejemplo, algún tipo de dato. Esto es lo que se hay de, de SEPA y de seguridad en aplicaciones web, el famoso XSS o SQL Injection, al final, ahí hay una falta de validación de datos de entrada, en este caso puede repercutir, ¿no? en el caso de SQL Injection, a la base de datos ¿no? en cuanto a, a consultas, en cuanto a integridad, o aquí igual, cualquier dato de entrada que se haga un sistema de control, que haya una validación también de, eso, de esos datos, y sobre todo el manejo de errores. Eh, o sea, no pasar por alto cuando hay un error, no pasarlo por alto mostrarlo y gestionarlo o sea, sí, porque si sale un mensaje de error será por algo no será algo eh, digamos eh, así porque así sino que realmente hay algo que está fallando y hay algo que necesita de nuestra eh, atención el, en el cuarto estaría la confidencialidad de los datos, fijaros cómo eh, se ha hablado antes de integridad, que es lo que es la, la confidencialidad. En este caso, confidencialidad tanto en las comunicaciones como también incluso, como puede ser aquí igual que en IT, datos en tránsito, datos en reposo. Obviamente, uso de criptografía para el cifrado de esas comunicaciones y como no puede ser de otra forma, pues utilizar también dentro de, de, de, o sea, de, de lo que permita ¿no? el utilizar el, lo que son infraestructura PKI. Y también hacer una buena gestión de las claves criptográficas. No sirve de nada el tener cifrada el sistema o las comunicaciones, todo bien, con nuestro PKI y todo, si luego no protegemos correctamente esas claves eh, criptográficas. En el caso del 5, restricción de flujo de datos. Esto es lo que os comentaba también antes. Eh, los conductos no solamente nos sirven para comunicar zonas entre sí, sino puede pasar también que haya flujos de comunicación eh, que queramos controlar entre diferentes activos, entre dos activos, pero que incluso puede estar dentro de una misma zona. Entonces puede haber como unos conductos internos para esa, eh, esa comunicación, para ese flujo de información. Y con eso lo que hacemos es establecer un, un hilo eh, transparente en el cual nosotros permitimos que esa comunicación se haga solamente entre ese equipo y otro. Por lo tanto, cualquier tipo de compromiso de, una, de una, un equipo de una red interna eh, mediante ese control que estamos haciendo no va a permitir, por ejemplo lo que son los movimientos laterales no va a permitir la propagación ya no solamente de un ransomware, sino si tenemos un agente malicioso que quiere ir saltando, quiere escanear vulnerabilidades de otro equipo, pues no lo vamos a permitir hacer porque estamos haciendo eh, restricciones. Aquí eh, igual que en el mundo IT se habla siempre del de el principio de los privilegios mínimos. Es decir, si yo tengo que darle acceso a alguien del departamento de ingeniero a la parte de producción, pues es preferible que lo acotemos lo máximo y le damos primero acceso a un solo equipo de un ingeniero para que pueda acceder al PLC de la zona eh, industrial y si luego va siendo, o sea, es necesario que sean más personas. La que se va incorporando, pues se va incorporando a esas reglas o a esas excepciones para que se le dé, ¿vale? Pero siempre partimos desde cero y que sea la propia necesidad la que levante la mano y se nos solicite que tengamos que dar acceso a alguien más. Pero siempre partimos por defecto de dar el acceso mínimo y a partir de ahí se va dando poquito a poco y obviamente cada cierto tiempo... Eh, eh, esos permisos que vamos dando tenemos que ir revisando por si todavía tenemos que seguir manteniendo que eh, una IP en concreto pudiera acceder porque a lo mejor resulta que ese equipo que era del ingeniero que tenía que acceder ahora se ha cambiado y es un equipo de recursos humanos ese departamento de recursos humanos, esa IP tiene el permiso para acceder al PLC de la zona industrial ¿veis lo que quiero decir? No? entonces todo eso hay que hay que... Mmm, digamos, monitorizarlo en el tiempo y hay que revisarlo en el, en el tiempo. Respuesta a eventos. Obviamente, todo lo que es al final el uso de estos activos, pues van a generar también eh, eventos. Eh, vamos a generar informes de esos eh, eventos y vamos a tener herramientas de monitorización. Eh, aquí también podemos utilizar, sobre todo en aquellos sistemas eh, IT que estén conectados a algún tipo de, de elemento OT, podemos también eh, registrar lo que son los eventos de, del sistema, ya sea Windows ya sea de cualquier sistema operativo. Podríamos mandarlo, por ejemplo, a un recolector central, que puede ser, podría ser un CIEM, y que de ahí nosotros pudiéramos eh, correr también eventos, generar esos informes e incluso generar algún tipo de alerta si estamos eh, identificando que estamos viendo algo raro ¿no? algún tipo de evento sospechoso y finalmente y no menos importante de hecho es el más importante de todo, es la disponibilidad ¿vale? por supuesto cualquier medida que nos proteja de denegación de servicio que estemos gestionando correctamente los recursos de la red es decir, hablamos aquí eh, al ser el objetivo principal, la disponibilidad, hasta ahora, cuando yo os, os he hablado de monitorización o de registro de eventos, siempre lo he hecho desde un punto de vista mmm, para, digamos, proteger la confidencialidad y la integridad. Pero aquí es donde entra en juego el tener sistemas tipo eh, Zavix, por ejemplo, para monitorizar la disponibilidad del activo y también eh, los recursos. Cómo está esa CPU, cómo está la memoria, cómo está ese disco duro, vale, incluso en la red, si hay algún tipo de comunicación, si el PIN es más alto de lo, de lo normal, etcétera, etcétera. Entonces también hay que evaluar muy bien lo que son los recursos de la, de la red. Obviamente copias de, de seguridad, todo lo que sea referente a, a disaster recovery, a recuperaciones de sistema. Obviamente, eh, suministro eléctrico de, de emergencia, las configuraciones de red y seguridad que hagamos. Esto es algo tan sencillo, tan simple, como que si yo tengo, eh, creo que lo comentamos, también pusimos el otro día un ejemplo, si tengo un switch, fijaros, eh, tengo un switch dentro de la zona de industrial que me conecta de alguna forma pues, con, con otra zona a través del firewall, etcétera, etcétera. Fijaros qué tontería el hecho de que yo ese switch en el cual le tengo configurada una cierta regla de acceso, alguna ACL, tengo configuraciones de VLANs también para segmentación de red, porque ese switch deje de funcionar y sí, puedo mmm, poner otro switch del mismo fabricante, etcétera, etcétera, pero a lo mejor no tengo hecha una copia de seguridad de la configuración de red y seguridad de ese switch, algo tan sencillo como tener una copia de seguridad de esa configuración para que... Me, me pueda la pueda restaurar, ¿no? y, y el tiempo de parada sea el menor posible, ¿vale? Lo que es el, el RTO sea el menor posible y esté alineado con lo eh, con los objetivos de que tiene negocio desde el punto de vista de la continuidad de negocio. Mínima funcionalidad. Lo típico. Si tengo un sistema, tengo un equipo, un servidor que está conectado a algún tipo de elemento OT. Ese sistema tiene que tener instalado solamente el software realmente necesario. Mínima funcionalidad. Los servicios levantados, los mínimos posibles. Proceso de memoria, los mínimos posibles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, y como no puede ser de otra forma, inventario de componentes. Más que nada, ¿por qué? Porque primero nos van a facilitar eh, lo que es... La evaluación de riesgo, porque al final pensar que los riesgos nosotros lo hacemos siempre basándonos en lo activo Y segundo también, hacer un inventario de componentes desde el punto de vista de disponibilidad. Nos puede también dar visibilidad por si no tenemos algún tipo de backup pues de ese switch, algún tipo de backup de algún servidor, algún tipo de backup de un firewall o de cualquier cosa. ¿vale? Ese, ese control que hagamos de inventario también nos va a servir para eso. Y bueno, y para ir terminando, pues vamos a, a ir resumiendo algunas cositas que hemos comentado y, y también algún mensaje ¿no? que os quería también eh, trasladar, como es, por ejemplo, lo que es la demanda creciente de profesionales y de servicios en la seguridad, ciberseguridad industrial. Eh, cada vez son más las organizaciones del sector industrial que, bueno, que se han dado cuenta que cuando... Eh, quieren controlar la, ciber, la ciberseguridad, no acaba en, en donde acaba IT, sino que realmente, y, y por ese nuevo paradigma que tenemos a día de hoy, eh, esa, esa convergencia que hay entre IT y OT, pues básicamente mmm, hay que cubrir también la ciberseguridad en la parte eh, OT. ¿Por qué? Porque la superficie de exposición se amplía y el mapa de riesgo, obviamente, pues también se va ampliando. A modo recordatorio ya, simplemente desde un punto de vista de gobierno y de gestión, la ciberseguridad IT y OT pues tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en ciberseguridad IT se habla de sistema de gestión de seguridad de información y en OT se habla de sistema de gestión de ciberseguridad industrial. Pero prácticamente la idea del objetivo es exactamente el mismo. Y en ambas vamos a encontrarnos lo que son buenas prácticas para la implantación y mantenimiento de ese tipo de sistemas. Y en los estándares en los que nos vamos a basar, y que aquí hemos nombrado en los webinars que hemos visto en este bloque, pues son el de 27001 o el de 62443 para eh, entornos industriales. También desde el punto de vista de la operación, aquí sí hay diferencias importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar eh, vulnerabilidades de, de un servidor web o un servidor de correo a hacerlo de cualquier elemento OT. ¿Por qué? Porque tiene diferentes protocolos de comunicación, las interfaces son diferentes, el firmware es diferente, sistemas operativos que pueden tener, no son los habituales que nos vayamos a encontrar en un entorno IT. Y Estos son solo algunos de los ejemplos de por qué esas diferencias, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista de operación de la, de la seguridad. Sin embargo, desde el punto de vista de los riesgos en ese ciclo de vida de la gestión de riesgos que hemos, que hemos visto al final exactamente igual cuando hemos hecho esa primera hemos dado ese primer paso de identificación de los procesos críticos ya sea un proceso de negocio puramente IT como puede ser un e-commerce por ejemplo o proceso industrial a partir de ahí lo que vamos a hacer es identificar esos activos, ya sean IT u OT las amenazas que tengan esos, esos activos y también lo que son las vulnerabilidades. vale Para que podamos tener una estimación, podamos hacer esa evaluación de riesgo y finalmente el tratamiento de riesgo. En el caso del tratamiento de riesgo, cuando hablamos de IT, pues nos solemos basar en las buenas prácticas ...de cualquier marco de referencia, aquí hemos hablado siempre del anexo A27001... ...o de las medidas de seguridad del NS o de la propia 27002... ...aquí en este caso el propio, eh, propio ISAIEX 62443 propone hacerlo a través de esos eh, FR... ...los 7 FR que hemos visto, ¿no? que al final son digamos, esos controles que podríamos eh, implantar... ¿no? Para, ...para mejorar o tratar los, los riesgos... Y bueno, y hasta aquí pues lo que sería este, este webinar. Como siempre, y antes de dar paso a las posibles preguntas que podáis eh, tener, pues quiero, os quiero dar las gracias por, por vuestra asistencia, por, el, por estar aquí acompañándonos una vez más. Y, y nada más, antes de que se me olvide, como ha puesto aquí también mi compañero en el enlace, invitaros a que os registréis al, al siguiente bloque donde vamos a hablar sobre un tema súper interesante como es la el, el inteligencia de amenaza vamos a hablar sobre Mitre Attack Mitre Shield, vamos a ver las plataformas y vamos a ver cositas muy, muy chulas muy interesantes, así que bueno os invito a que os registréis sin más, si tenéis cualquier pregunta podéis utilizar el, el chat para trasladar las preguntas y espero poder eh, responder. Bueno, mientras Hay alguien por ahí, alguien escribiendo Nada Pedro, a ti a vosotros, a vosotros por, por asistir. <coughs> Muchas gracias, Antonio. A todos, muchísimas gracias a vosotros por, por asistir. Espero que os haya, os haya gustado, haya resultado interesante y, bueno, sobre todo este último webinar, ¿no?, que es de, de ciberseguridad eh, industrial, quizá no haya tanto, en internet sobre temas de charla y todo eso. Yo creo que era un contenido muy muy interesante que incorporar, ¿no?, en este bloque y, bueno, que espero que os haya gustado. No sé si por ahí había una pregunta y se me ha pasado a mí. Estoy aquí charlando. Carlos, dinos si tiene alguna pregunta. Vale. A ver, un segundito porque están entrando varias preguntas. A ver, que subo aquí en el chat. subí nada, gracias a vosotros. A ver por aquí. A ver, os leo, os leo las preguntas también para que Un segundito. A ver, buenas tardes, Comienza separar la red de IT y OT o se pueden poner cortafuegos como ha puesto en la diapositiva. Bueno, la a ver, las cuando hablamos de separar, la separación puede ser una separación física, es decir, que no esté ni siquiera conectada entre ellas, o puede ser una, una, una separación, digamos, lógica. Cuando hablamos de separación lógica, es una, una separación en la que se, se suele poner algún tipo de solución en medio, como puede ser un cortafuego de segmentación, para separar, ¿no? para decir, oye, pues de aquí a la derecha es OT, de aquí a la izquierda es IT, y ahora a partir de ahí lo que se establece son, para permitir las comunicaciones solamente entre, entre los activos que, que la organización quiera, donde se establecen lo que son las reglas, y las políticas de seguridad, ¿no? Esa regla en el cortafuego que dicen, pues, bueno, que desde de, de tal dispositivo solamente se pueden leer datos, pues el servidor RP, ¿no? Porque el servidor RP quiere leer información de ese, de ese dispositivo. Entonces, bueno, sería una forma de, de hacer esa esa segmentación. ¿Vale? Eh, el tema, eh, Carlos, el tema es NERC, lo siento, pero es que no sé lo que, lo que es. Yo el, la referencia, el marco de referencia que tengo es la 62443, no sé exactamente lo de mapear con NERC, no siento pero no sé exactamente a qué te refieres. Ah, vale, ok, queda Estados Unidos, vale. Bueno, al ser, yo te diría, yo te diría que si ten en cuenta que al, a la 62.443, al ser, al ser, una norma internacional, eh, tiene que haber, tiene que haber sí o sí, tiene que haber un mapeo entre lo que son las medidas eh, de, de, esa, de esa, norma y de, y de NERC. Vamos, estoy casi seguro que tiene que haberlo. Cuando son estándares internacionales, como el caso de ISA, por ejemplo. ...tiene que haber un mapeo seguro con ese marco de referencia industrial que tú comentas, Carlos. ¿Vale? De nada. El, lo, lo de CCTV es IT, vale, que se me ha olvidado contestar. Que había preguntando a alguien por ahí si CCTV era IT o era OT. Son, son IT, porque al final van por, por protocolo con pila TCP y IP... Y aunque no es un ordenador, pero vamos, no, no deja de ser eh, puramente IT. ¿De acuerdo? Nada, Carlos, gracias a ti por participar. Nos vemos el jueves.